Levantó aquella noche y tomó sus dos mujeres y sus dos siervas y sus once hijos y pasó el vado de Jabob, los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó, repita conmigo, Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alma. Amén. Dándole un aplauso al Dios eterno puede tomar su lugar. Aleluya. Gloria al Señor. Cada vez que se hace un evento, a mí, por la gracia de Dios me ha tocado predicar en muchas partes y siempre se hace un, un, una expectativa con el predicador. Una vez me dijeron, ¿Usted es el hermano Carlos Pérez? Sí. sí, hermano, mucho gusto. Yo creí que era un viejo. y sí, pero no, soy jovencito, hermano. Hermano, pasa es que habíamos escuchado su voz, pero no lo conocíamos. Cuando hay un, un evento, siempre se crea una expectativa. Se llama campaña de prelanzamiento, ¿no? Pero, sí la han hecho aquí, para el campamento. Creo que eso... Levanta la atención, atrae la atención Bueno yo quiero como abre bocas a lo que Dios va a hacer en el campamento Hacerle una invitación a usted Yo voy a titular esta enseñanza Hay que salir del montón Porque si Dios quiere llevarte a un nuevo nivel Tiene que invitarte a ti solo Olvidémonos que en el campamento van a haber 100, 200 Eres tú el que va si no van los demás no importa, voy yo Porque Dios tiene algo conmigo No sé los demás pero yo voy Quiero levantar en esta noche el ánimo para que usted acepte esta invitación Hay que salir del monto Me llama la atención la vida de Jacob Pues Jacob no es un personaje que empezó bien, empezó mal Primero se robó algo que no era de él. Hay mucha gente que va a los eventos a pedirle a Dios, yo quiero la unción de tal hermano, yo quiero predicar como tal hermano, yo quiero tener el talento de tal hermano. Pero ¿por qué vas a pedir algo que no es tuyo, sino que Dios se lo dio a él? Dios es suficiente, y si tú crees di amén por favor, para darte a ti algo especial. Amén, Jacob se hizo pasar por su hermano Esaú para robar la bendición No sé qué clase de bendición es esa Primero no le correspondía a él Y segundo la forma o el medio que usó para obtenerla no era el adecuado Inclusive cuando supuestamente fue bendecido eso le mm, hizo como una le trajo consecuencias no muy agradables Pues desde ese momento comenzó a huir ¿Cierto? Pasó mucho tiempo Y la Biblia dice que él iba a salir al encuentro de su hermano Esaú Estaba digamos el error del pasado dándole vueltas en la cabeza Se había robado una bendición que no era de él Y su hermano estaba cobrando venganza la Biblia dice que Jacob tenía dos mujeres, más dos concubinas, más once hijos, más cien siervos Él andaba con mucha gente Dicen los historiadores o los escritores que más o menos 200 personas Dice la Biblia que antes de salir al encuentro con su hermano Esaú Jacob sintió temor y hay un lugar llamado Jabod, que es un río, le dijo a sus mujeres, a sus siervos, a sus hijos, a sus animales, quédense aquí. Porque hay un lugar donde tú tienes que atravesar tú solo. Hay asuntos personales que solo se arreglan cara a cara con Dios. Porque Dios nos está llamando en este tiempo a la intimidad, a su recámara secreta. Y le dijo a sus mujeres, quédense aquí, quédense aquí, a sus hijos, quédense aquí, a sus siervos, quédense aquí que yo voy solo. Y la Biblia dice, y lo resalto con negrilla, y Jacob quedó solo. Él decidió salir del montón. Él decidió dejar la rutina de las multitudes. ¿No ves que hay mucha gente que canta cuando otros cantan? Hay mucha gente que alaba cuando escucha al de al lado alabar hay gente que está en los cultos si el de al lado aplaude yo aplaudo si el que está al lado grita yo grito y son generados su, su adoración o su ministración es como producida por el que está al lado pero la pregunta es si el que está al lado no canta si el que está al lado está dormido o está bostezando En la vida donde usted tiene que dejar Todo lo que tiene para Ir a encontrarse solo con Dios El sumo sacerdote Entraba el día del Yom Kippur Es un día Llamado el día de la expiación Donde ningún otro Personaje en el pueblo Ningún otro de los dos millones De personas que habían Alrededor del tabernáculo Podía entrar al lugar santísimo Solo el sumo sacerdote Una vez al año hay lugares donde solo tú puedes entrar, nadie más, solo tú. Dios ha hecho una mesa, ha puesto una silla, porque te está esperando para que tú desgustes el banquete que ha preparado, pero es solo para ti, solo para ti. Gloria a Dios. Sucede algo extraordinario porque cuando usted decide salir del montón Entonces usted va a pisar territorio sobrenatural Eso es algo redundante y algo absurdo Pisar territorio sobrenatural Pero los que son de fe creo que comprenden lo que estoy diciendo Porque la fe nos hace oír lo que no se oye La fe nos hace ver lo que no se ve y creer lo imposible cuando usted decide salir del montón Dios está esperando para mostrarle a usted su gloria Amén. La Biblia dice que apareció un ángel Jacob dijo esta es mi oportunidad esta es, Este es el momento, esta es mi hora Para este día he nacido Y el ángel se le apareció y la Biblia dice que Jacob Tomó tan fuerte al ángel que no lo soltaba. Y la Biblia dice que se hació se, se tan fuerte de ese, de ese ser Que era una teofanía visible y temporal de Dios mismo El ángel de Jehová es una teofanía Que es una manifestación visible y temporal del mismo Dios Jacob dijo esto es la oportunidad para cambiar mi historia Y dijo al ángel de aquí no te vas Y el ángel decía suéltame no, de aquí no te vas Colabora la Jonathan. maquillona también Tú que tienes cara de ángel Yo soy Jacob, tú eres el ángel Tú eres buen actor, ¿verdad? Bueno, ustedes van a jugar Vas a ser con fuerza para allá Y yo te tengo aquí Así. Él decía suéltame no. no ¿Qué tiene que decir? Suéltame, otra vez Luces, cámara, acción Suéltame. No, si no me bendices no te vas. Que, te, que me sueltes. Que no te vas. Suéltame, suéltame. No te vas. Toda la noche. Gracias, doctor. <risa> Toda la noche pasaron en eso, hermano. Yo digo, qué escena tan aburridora. Si eso es una película, eso es una escena aburridora. Suéltame, no te suelto. Que me voy, no te vas. Que suéltame, que Raya el Alba no te va. Para nosotros es aburridora, pero para Jacob era determinante, porque Jacob no vio una película aburridora. Jacob dijo es la oportunidad para cambiar mi nombre. Amén. Sabes qué significa Jacob? Jacob significa suplantador o el que roba. Y tenía ese estigma. Imagínense que alguien se llame Jacob. El hermano Jacob nos recoge la ofrenda. ¿Ah? Jacob dice, no, no, yo no puedo quedarme con ese estigma. Yo tengo que cambiar mi historia. Y para poder cambiar mi historia, yo necesito tener un encuentro con alguien. Y ese alguien es Dios. Tengo que salir de las multitudes para tener un encuentro con Dios. Lo hago. Tengo que dejar todo lo que hago, lo que tengo, mi familia, mis primos, mis amigos. No importa, lo más importante para mí es que Dios haga algo en mi vida. Gloria a Dios. Y a Dios le gusta esa clase de gente que insiste. A Dios le gusta esa clase de gente que toca la puerta. A Dios le gusta esa clase de gente que no se cansa, sino que dice, no importa, yo sigo, no importa, yo voy, no importa, yo avanzo. ¿Habrá alguno aquí? Gloria a Dios. El ángel cuando vio la determinación de Jacob, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Ahí el ángel lo puso contra la espada y la pared Cuando nací me pusieron Jacob Porque desde el vientre de mi madre Quise tomar el primer lugar Y luego me disfracé de mi hermano Para robar una bendición Por eso hoy me llamo Jacob Pero ya no quiero vivir con bendiciones prestadas Ya no quiero vivir con la unción de otros ya no quiero tener armaduras que no sirven David se despojó de la armadura de Saúl Porque Saúl había perdido la unción Y dijo, no, no, esa armadura no me sirve Yo me llamo Jacob ¿Sabe qué dijo el ángel? Ya no te vas a llamar más Jacob Ya no te vas a llamar más príncipe No te vas a llamar más el ladrón Sino que te vas a llamar príncipe porque has luchado con Dios Y has vencido Oiga eso le cambió la historia Ven también también. Pero toda bendición viene por el quebrantamiento Si no hay quebrantamiento no hay bendición El quebrantamiento es humillar el ego, el yo Y decir nada soy y Dios es todo para mí el ángel le puso la mano en el muslo Suavecito yo aquí Y lo desconyuntó Jacob dijo ¡Ay! Porque cada vez que quebra nos quebrantan Lloramos y nos duele Gracias ¡Ay! ¡Me duele! Me duele Sepa algo Esa pierna te va a quedar toda la vida Desconjuntada, vas a cojear, te van a llamar el lisiado, pero ya no te vas a llamar más Jacob, sino que te vas a llamar príncipe. Oiga que noche tan maravillosa, al día siguiente Jacob iba con su pierna, yo imagino, me imagino que él iba así rengando su pierna y las esposas vienen. Tenía un poco de esposa para Ahí viene Jacob y por qué vienes caminando. Jacob no, respete. Ahora soy Israel. En este campamento Dios va a sacar el Jacob que tienes. Para que viva el príncipe. Jacob no sirve el príncipe, sí. ¡Aleluya! Hay mucha gente, con el montón se generalizan las cosas, con el montón se, se cuentan las cabezas y por números, pero cuando hablamos en singular, o sea de uno, se conoce el nombre. Muchas veces uno va a los eventos y ve mucha gente, va mucha gente a... Y entonces se le acercan a uno, hermano Carlos, hermano Carlos. Y yo, hola, ¿cómo estás? Y, y, y entonces uno le dice al cerebro, por favor, ¿cómo se llama? Yo lo he visto en algún lugar. ¿Cómo se llama cerebro? Y el cerebro dice, no, no sé, no sé, no sé, no sé. Porque uno lo ve en las multitudes. Pero cuando dice, uno está solo, pastor, mucho gusto, yo soy fulano de tal. Eso es como que se le queda a uno por el escenario y por el, por, por. Por, por la acción de la persona ¿no? cuando hay multitudes, bueno, habrá siempre que la gente habrá ministración en las multitudes. Las multitudes son aquellas que observan milagros, sí, se la pueden observar, pero los que deciden salir de las multitudes no solo observan milagros, sino que lo palpan. La multitud que andaba con Moisés, la generación del desierto, le digo yo a esa generación Señor quiero pan, listo ahí tienen el pan, era un servicio VIP a la habitación Señor tengo sed, ah bueno aquí está la agüita mejor. Señor que ya no quiero pan, ahora quiero carne Bueno listo ahí tienen codornices, coman esa era una generación que tenía todo fácil Y nos acostumbramos a tener todo fácil Y entonces no vamos a ser hombres de fe Cuando tú pisas lo difícil, lo territorio, el territorio difícil Entonces tú vas a ver al Dios que todo lo hace y que todo lo puede Porque las bendiciones cuestan Amén Moisés dijo, Señor, estoy en medio de un pueblo que solo viene a buscar tus manos Pero yo vengo a buscar tu corazón Mucha gente que congre se congrega en las iglesias Nada más para que Dios les apague el incendio Para que Tengo una necesidad pastor Por favor ore para que se sane Ore para esto Ore por aquello Y cuando ve que las manos de Dios provengan, Gracias Gracias Dios es bueno Pero hay gente que está en la iglesia que dicen, no importa si Dios no me responde, yo lo amo. ¡Amén! Él sabe por qué no me da lo que yo estoy pidiendo. Esa clase de gente pisan los lugares cerquita al atrio de Jehová. Aleluya. La Biblia dice que un día Moisés decidió salir de las multitudes y subió a la montaña. Y cuando subió a la montaña le dijo al Señor, Señor yo no quiero pan, Señor yo no quiero carne, yo no quiero agua de la roca, yo lo que quiero es que me muestres tu gloria. Moisés, qué estás pidiendo, pero si tienes el agua, pero si tienes el pan, pero si tienes la carne, no Señor yo no quiero pan, no quiero agua, no quiero carne, yo quiero que me muestres tu gloria. En este campamento, con la ayuda del Señor Vamos a ir más allá de las manos de Dios Yo voy a buscar el corazón Yo voy a buscar el corazón Yo no me voy a quedar con lo que tiene en la mano Yo voy más allá Yo voy a buscar el corazón Y a Dios como que le gusta esa clase de gente atrevida Que le dice a Dios bueno está bien no hay hombre que me haya visto y viva, Señor no importa, si es lo último que tengo que ver moriré, no importa. A ver Moisés, pero no vas a ver mi rostro porque yo te necesito todavía aquí, vas a ver mi espalda. Y dice la Biblia que el Señor lo tomó y lo puso en la peña, aleluya. Y la Biblia dice que la gloria de Jehová iba pasando era tan fuerte que Moisés dijo estoy espantado y temblando no importa hermano era la presencia del Dios Todopoderoso y si hay algo que yo quiero en esta noche es la presencia de Dios no me lo cambies por más nada no te lo cambio por más nada Dios es todo, Dios es todo para mí Aleluya yo recuerdo una vez que Un jovencito de 18 años Me daba mucho dolor de cabeza A veces me desmayaba Estaba reciente en el ministerio Y un día en una reunión de pastores Yo me desmayé En una reunión de pastores Los pastores vamos a orar por Carlitos Yo estaba reciente en el ministerio Y me vengo a desmayar En una reunión de pastores Soltero. Que yo era asistente de un pastor allá Hermana Luz Mi mamá Venga a buscar a su hijo que se desmayó aquí Mi mamá llegó Montémoslo en un carro Y llevémoslo Oiga qué pena Un hombre que ha sido llamado A predicar a un Dios de poder Se desmaya en una reunión de pastores Eso es vergonzoso Decían que tenía un problema en la cabeza, que era esto, que había que ir a un neurocirujano, la familia, nosotros allá éramos de muy escasos recursos y entonces la familia en Cartagena reunieron un dinero y, y le dijeron a mi mamá, llévalo a Cartagena, ahí está un doctor muy famoso, un neurocirujano, él va a examinar. Apartamos la cita con más de 15 días porque ese hombre no tenía agenda Llegué a las 7 de la mañana, me atendieron a las 11 de la noche Porque ese señor atendía 100 personas al día A las 11 de la noche el viejito me dice mm, tú tienes un severo caso de migraña Tómate estas ibuprofeno. ¿Sabe cuánto había costado la... La consulta 400 mil pesos Hace 12 años imagínese usted A mí me dolían los 400 Y me dolía que Dios no me quería sanar Esa noche llegué ofendido con Dios Ofendido Y yo le dije si tú esta noche no me sanas Yo agradezco que me mates Oiga uno, uno a veces dice una. O me sanas o me matas. Esa habitación ahí. Recuerdo que estaba mi abuela en una cama y yo en otra. Y yo me arrodillé y le dije Señor. Si tú no me sanas hoy. Me matas. A medianoche. Yo sentí que las cortinas comenzaron a moverse. Y un frío invadió ese cuarto. Y dijo, La muerte. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia. Pero yo sentí una mano, literal, hermano. Una mano en mi espalda. Yo te llamé para que tú veas mi gloria en ti. De ese día que esa. Porque Dios no te va a sanar en, Dios no te va a sanar en el quirófano, perdona que te diga eso. Dios tú no vas a ver la gloria de Dios cuando estés en las multitudes. Tú no vas a ver la gloria de Dios, si perdona. Me pasó a mí en la reunión de pastores, no la vas a ver. Sino cuando tú dices a Dios, yo vengo a tu presencia o haces algo conmigo ahora o no puedo más ya mis capacidades no dan más mis fuerzas no dan más y yo vengo a tu trono ahora olvidándome de todos los que están a mi alrededor vengo cara a cara Vengo a ver tu rostro, es cuando usted va a ver la gloria de Dios, es cuando usted va a ver la misericordia de Dios en favor de su vida. Amén. Nosotros podemos pasar mucho, hermano hay muchas historias de hombres que decidieron salir de las multitudes y venir a encontrarse con Dios y tuvieron la oportunidad de ver la gloria de Dios manifestada en sus vidas Puedo ver a un Daniel que no importó Que lo echara en un foso de los leones Dijo el Dios a quien yo sirvo me librará Noé fue el único que halló gracia ante los ojos de Dios Y la Biblia dice que el arco iris apareció Dios le pintó el arco iris en el cielo Porque halló gracia a Noé delante de la presencia de Dios el Señor vio las multitudes dispersas, hambrientas, tuvo compasión de ellas, le dijo a los discípulos, denle ustedes de comer, no hay nada, pero había un muchachito, uno solo, uno solo, entre 18 mil personas, uno solo. Y le dijo a, a los discípulos, yo tengo aquí mi lunch, mi merienda, se la voy a dar al Señor y eso es suficiente para Dios. Se lo puso en las manos de Dios y cuando Dios hace la operación matemática, bueno, la matemática siempre va a decir que cero por cero es cero. Pero en la calculadora de Dios. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Si usted hace la operación matemática en la calculadora va a decir error. Pero si Dios toma la misma calculadora va a decir milagro porque lo poquito aquí Dios necesita solo uno para hacer temblar a este pueblo con la gloria de Dios Dios necesita solo uno aleluya hay mentalidad de montones se carece de criterios se carece de convicciones y experiencias con Dios hay muchos jóvenes que se dejan vestir por lo que vista la sociedad hay muchos que escuchan música por lo que escuche la sociedad muchos que se dejan llevar por lo que piense el montón, inclusive en la iglesia a veces vemos algunos que como algunos cambian de iglesia yo también voy a cambiar de iglesia como otros cambian de carrera universitaria, yo también voy a cambiar de carrera universitaria. No tienen criterio, no tienen convicción, tienen mentalidad de montón. Un hombre en la playa en Cartagena llevaba dos. Y si usted ha ido al mar, venden mucho marisco, cangrejos en un baldecito. ¿no? Y observe que siempre va uno con un balde tapado. Cangrejos tapados y otros cangrejos que están al aire libre. Los cangrejos tapados son japoneses y los cangrejos sin tapa son colombianos. Y pregunte, ¿por qué a los cangrejos japoneses se les pone la tapa? No, porque a estos cangrejos japoneses no les gusta estar en la olla, se salen. Y los colombianos, ah, eso sí les gusta estar en la olla. Y si alguno quiere salir, lo jalan. Así hay mucha gente que tiene mentalidad de cangrejo colombiano. Dios tiene todas las oportunidades en Dios para crecer, para ser alguien, para llenarse de triunfos y logros en la vida cristiana, pero su mentalidad de montón. ¿Qué va a pensar mi primo? ¿Qué va a pensar mi esposo? ¿Qué va a pensar mi esposa? ¿Qué va a pensar mi familia si me convierto? ¿Qué va a pensar mi esposo o aquello? Si yo voy a la iglesia, se dejan llevar de la mentalidad de montón. Pero los que deciden salir del montón rompen los paradigmas. Van más allá. Lo que importa es lo que Dios tenga para mí. Gloria a Dios. Quiero terminar con eso. La generación de hoy es una generación agonizante. Hoy vemos cómo los medios de comunicación arrasan las multitudes. No más. Un aparato electrónico nos tiene convertidos en zombies. Nos dejamos llevar oh, de aquí para allá. Pero Dios está invitando a alguien. Que deje la multitud. Que decida ir a Dios. Yo quiero algo más. La ley del leproso decía. Que todo el que tuviera lepra. Tenía que abandonar la casa de sus familias. Tenía que abandonar. Inmediatamente. Su casa Los sacerdotes iban Casa por casa Yo imagino los viejitos con una lupa Buscando donde estaba la lepra Si la casa tenía lepra El que estaba en la casa tenía que quemarla Porque si no quemaban a la mujer y a los hijos Esa era la ley de Moisés Los sacerdotes expulsaban a los leprosos Los leprosos tenían que vivir fuera Fuera de la ciudad En los caminos tenían que usar campanillas, porque si alguien se les acercaba, ellos tenían que hacer sonar las campanillas y decir estas palabras, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo. La Biblia dice que... En Do mayor. La Biblia dice que el Señor iba con sus discípulos. Y los discípulos apenas vieron a los leprosos, salieron corriendo. Imagínense esa escena, los leprosos gritaban, soy inmundo, soy inmundo. Pero los demás, discípulos del Señor salieron corriendo, porque es que la lepra era contagiosa, altamente contagiosa, ¿cierto? Pero el Señor no salió corriendo, sino que se quedó allí. ¡Qué bonito es el Señor! Cuando los demás salieron corriendo Él abrió sus brazos Los leprosos decían soy inmundo Y lo, el Señor decía no importa Yo vine a buscar Y a salvar Lo que no sirve Somos inmundo Aléjate de nosotros No, yo vengo a buscar a lo que no sirve Cuando yo era el Señor ten misericordia de nosotros y aquí me llama la atención algo el Señor pudo decir ahora hágase un milagro y todos quedan limpios pero no Él le dijo vayan y muéstrense a los sacerdotes Vayan y muéstrense a los que no creen en ustedes Vayan y muéstrense a los que los expulsaron Vayan y muéstrense a los que los despojaron de su casa A los que los despojaron de su familia Porque Dios cuando va a hacer algo Dios sana tu pasado No sé si alguno tiene una herida grande hecha en el pasado Pero si tú tienes un encuentro con Dios hoy Restauraré las ruinas de ciudades antiguas los asolamientos de ciudades pasadas aquí está la unción del Espíritu Santo vayan y muéstrense a los que los sacaron vayan y muéstrense a los que los pisotearon vayan y muéstrense y cuando los sacerdotes los vean se van a dar cuenta que ustedes tuvieron un encuentro con Jesús cuando los leprosos iban de camino la lepra hacía que los cartílagos de las orejas desaparecieran que la nariz desapareciera que la lengua se pegara al paladar que la carne se cayera a pedazos pero cuando ellos iban caminando cuando escucharon la voz de Jesús porque Jesús tiene todo el poder se decían uno a otro, me salió la oreja Mira mi piel, es como la piel de un niño Es un milagro Y todos allí comenzaron a decir Un milagro grande No alcanzaron a llegar a donde los sacerdotes No alcanzaron a llegar Porque cuando iban de camino Una metamorfosis espiritual sucedió allí yo digo yo voy mejor y me arrodillo delante de aquel que hizo el milagro mi esposa que espere mis hijos que esperen allá yo voy primero Ayer le dije adiós al pecado que mi vida me no va Es que hoy encontré. Y ese leproso iba, el leproso iba caminando. Oh perdón, ya no es el leproso, ahora es el leproso que había sido sanado. Y Jesús lo estaba esperando ahí. con mis lágrimas me doy lo que anhelaba quito la soledad Jesús lo estaba esperando hermano lo estaba esperando y le preguntó no eran diez ¿Dónde están los otros nueve